Esta canción, esta canción va dedicada a todas esas frases, de las que aprendí, que forman parte de la cultura, de la tuya, dice así. Esta canción va dedicada a todos los refranes, que te dicen verdades, solamente con dos frases, Súmeme algo bueno en una clase y tendrás clase Por eso es que el soñador soña con levantarse Y al madrugador no le suena el despertador no. Porque solamente siente el ritmo de su corazón Un caballo regalado no te hace ilusión Un pájaro en tu mano puede oh, vale, lema más de un millón Por la boca muere el pez y de este agua tú no bebes ah. No tomes café a las 10 porque quizás no duermes A mal tiempo buena cara pero para, para, para. De vestir de seda que sea de lana Mientras tú te desahogabas llorando Otros nadaban Eso es porque en el mundo hay gente que mueve montañas Viviendo en el país del puerto Cría y fíate del cuento Sabe más el diablo por errores que de aciertos estos ya se fueron porque rápido llegaron No hay mal que por bien no venga aunque no tenga un reparo Buena sombra le cobija al que tiene un hermano al lado Y no el que busca una trinchera porque está desesperado Estamos matando dos pájaros de un disparo A buen entendedor hace tiempo lo ha pillado En casa del herrero solo hay cuchillos de palo Porque no gana dinero si no es para otro empresario Tengo mucha prisa y nunca me he visto despacio Más vale tarde que nunca, culpa del cansancio Mucho abarca, poco aprieta y mañana agujeta Suenan las campanas, es la empanada perfecta y Dime con quién andas, ¿Eh? ¿Eh? te diré de qué careces ah, ah. Tanto vales, tanto tienes, si te crees el jefe La vida te va a dar dos tazas pa' que no te quejes Y a veces lo que no te mata te va a hacer más fuerte Pero puede ser que mala hierba nunca muere Solo sé que quiere una persona cuando duele Nada es para siempre, ya empezaba a acostumbrarme no es tan fácil como coser y cantarte Comiéndome palabras dando sentido aunque falte Y si faltan pan buenas o tortas Solo que si compras la barata acaba rota mucho antes El necio grita, el risto opina El sabio calla porque este no se pica Y ríase la gente cuando no se lo creían Fallando a la tercera y aún así lo conseguía Sabía que podía hacerlo porque lo quería Estaba hecho una fiera y me calmó la melodía Espera, desespera, pero no confía y por eso termina dejándolo para otro día Lo bueno se hace de esperar, dicen en el palacio, para que nunca lleguen a cogerlo todos esos necios Las mejores letras nunca se escriben despacio, será cuestión de tiempo caerá por su propio peso Pues eso, no siempre a todo hay que ponerle un precio, yo me peleo por todo lo que deseo Me quedo solo cuando solo veo jaleos, ojos que no ven si no le ponen un trofeo. Me lo dijo mi abuela, el que no corre vuela Y todo el mundo escucha cuando el río suena De dicho al hecho, hay mucho trecho En esta boca ya no entran bichos de mierda Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta Y el gato también, pero no le busques tres piernas Si estás libre de pecado, tira la primera piedra Aunque tirar la piedra ya sea un pecado